Porque yo no sé qué hace ustedes parando así. Si sí, tú estás bien, si sí, tú estás bien te vas, olvídate de lo que. Si yo estás bien, tranquilo. Por Dame ver aquí, te mando. ¿Qué tipo de música? No plato, hermano. ¿Usted te has escuchado los foques radio? Ajá. Yo trabajo ahí. Está bien, cierra ¿no? Vale.